Bien, vamos a pasar lista. Remy Conde. Presente. Siempre listo. Always Ready en Aymara. Huaquichata Pini. El... Always Ready en Quechua. Vamos. ratito preparasca Le mando un saludo a mi mamita, que es quien me ha ayudado anoche. Yo le dije, mamá, ¿cómo se dice Always Ready en Aymara? Y mi mamá me decía, mira, Huaquichata Pini. Y un saludo para Gringo González me decía. Y en Quechua. Y preguntamos a mi tía. Dos mitianos dice, tu cuiratito preparasca. Ahí está. Bien. Always ready, siempre listos. En Aymara, Wakichata en Aymara, Pini y en Quechua, tu cuiratito preparasca. Así se dice, always ready. Sigo Lo prometí. Sigo pasando lista. No, pero va vamos por partes. Vamos por partes. Vamos a hablar de always ready. El líder. El que te llama lista soy yo. <risa> Perdón. No, pero es que para no salirnos del hilo informativo, no, no, la no, nota que viene no, es relación a y no, no, no, el actual no. líder, el no. que va a jugar frente no. a la U de Vinto. Nada, no nada. me va a permitir no, no, ir por partes. Nunca. El que llama lista aquí soy yo. Disculpe. Bueno, está presente, Remy, está presente el... ¿Cómo era? ¿El Oluarredi? ¿Cómo era? A ver, repita. Pini. Tú, no serás, tú lo serás, tú lo serás. Pero y... es en Aymara, es siempre ah, listo. No, pensé que me estabas agrediendo. Eh, bien, sigo pasando lista. Esotérico... No, ayer hablamos de los esotéricos. No, esotérico. Ayer hablamos de grillo. Nada, falta. Me va a seguir con ¿Técnico el tema de la, de la selección nacional. Tengo la nota del, del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol no, que no, habla no, no, sobre. No, a ver, un cachito. no, no lo no, voy no, a traer. Un no, no, Ni no. siquiera llegó a Bolivia. Perdón. No, el nombre, pues, el nombre. ¿Tenemos el nombre? Hay tres nombres en carpeta. No, Uno de los eso. más importantes es Gustavo Costas. Le voy a mostrar quién es Gustavo Costas y le voy a decir qué palmarés tiene, qué equipos ha dirigido. Pero cuando vayamos por partes, vamos por partes. Arranquemos con Olga Ready, querido Gringo. Bueno, otra falta. No, por, por, ¿Por qué? Dos promesas incumplidas. O sea, cualquier cualquier ya, cosa que Remy Conde estás, dice ya, ya es una promesa. Ya estás preparado para ser alcalde. <risa> no, no soy tan <risa> Bien, hablemos Bien. De, de Always Ready. El actual líder... Eh... No, no, no, por favor, tienes que ponerte serio porque estás hablando de Always Ready. O sea, cuando sí. uno habla de Always Ready, ¿no? asume otra postura, ¿no? Una cosa así más o menos, ¿no? A continuación, hablamos de Always Ready. A ver, ¿cómo era? A continuación, más detalles de Always Ready. Ulwe Reddy está invicto y en busca de mantener ese título debe ganar a Universitario de Vinto este domingo en Villa Ingenio. Nosotros le demos lo mejor de nosotros para poder sacar esos tres puntos y seguir invicto en el torneo. Sí, sí, todo bien con el profe, es un buen entrenador y bueno... Yo dar lo mejor de mí para que él se sienta contento de, de mí y bueno, dar lo mejor de mí también en la cancha. La dirigencia millonaria habilitó al delantero de Darlene Reyes. Ahora que el entrenador Julio Valdivieso no lo tome en cuenta, ya es una decisión netamente técnica. El caso de Carmelo Algarañás aún debe esperar porque tiene problemas y juicios con su anterior equipo, por lo que los dirigentes de El Ready buscan hacer una habilitación provisional y así pueda jugar el torneo clausura. No me encuentro súper bien, motivado, con ganas ya de debutar, dar lo mejor de mí, meter goles que eso es lo que me encanta y bueno, como te dije... Eh, me siento muy mentalizado para este partido, meter goles y, nah, y clasificar a una Copa Sudamericana o quedar campeón del de, de casura. Ed Arling Reyes llega como refuerzo, con la obligación de hacer goles, con la presión de justificar su sueldo. No, sí, siempre, siempre. Yo soy delantero y bueno, los goles viven en mí y no prometo goles. Yo mediante poder debutar ahora este fin de semana con goles también. Ed Arling Reyes es un jugador que llega prometiendo goles a All We Ready. ¿Ya está habilitado? ¿Confirmado que debuta o no todavía? Está habilitado. De ahí que debute es cosa del entrenador Julio César Valdivia. Es un netamente técnico. Pero de que ya está a disposición, Edarlin Reyes está a disposición. Todavía Carmelo Algarañas está con el tema de habilitarlo porque está con un juicio con su anterior equipo. En Egipto, ¿no? Eh, en Egipto. Problema. Entonces, eh, todavía la, la ficha de actuación no está lista. Se quiere tener una ficha de actuación provisional para que juegue el torneo boliviano. Mientras tanto, no se puede hacer. Bien, hablemos de Diez Troñes. ¿Vamos? Sí. ¿Qué bien. pasa con el Tigre? ¿Se confirma la llegada de Viallo o es una posibilidad también? Mire que el, el mismo jefe de prensa del Club de Stronges me dijo, sí, no el Pampa Viallo ya va a llegar en el curso de las próximas horas, se le, se le ha mandado el tema de, pasajes. de los pasajes y demás. Pero bien, mientras tanto el equipo eh, entrena bajo órdenes de, de los capitanes, de Pablo Cabanillas... Sí. Este partido que si viene este fin de semana, lo más lógico es que lo va a dirigir Pablo Cabanillas. Porque Biallo no puede llegar y decir, y bueno, me pongo el overol y entro. Uno tiene que saber dónde va. Bien, conozcamos a Pampa Viallo, ¿qué le parece? Correcto. Ringo. Sí, me estas son las imágenes bien. que está. Eh, del que sería el nuevo entrenador del club Diestrón. De es porque yo mantengo el, el que sería. Ha pasado que alguna vez ya lo han anunciado y ya lo han dado con bombos y platillos. Y del avión se fue a otro equipo. Si uno pregunta en la Ulwa Reddy, que presentó. ...a tantos eh, jugadores y terminan, terminaron en, eh, en Independiente Petrolero... ...vaya uno a saber, bueno... ...Pampa Viaggio, tiene 55 años... ...como jugador tiene una trayectoria increíble... ...estuvo en Francia, estuvo en San Lorenzo donde fue figura... ...estuvo en, en Deportivo Cuenca, en Danubio... ...estuvo en Oriente Petrolero, el, el 2003, lo que usted no me creía... ...el 2004 en La Plata, en Argentina... Juventud, las piedras y luego ya se fue apagando. Como entrenador, no le fue tan bien, porque los datos reflejan que fue entrenador del club San Lorenzo de Almagro en Argentina. Eh, tuvo un porcentaje del 33% de efectividad, de la mitad de la para abajo, por eso es que fue destituido. Se fue a Chacarita Juniors tampoco le fue bien y recaló en Sudamérica Uruguay, un equipo de la segunda División de Uruguay y ahora sería el entrenador del Club Die Strongs. Él es el señor Claudio Viallo. Sería el nuevo entrenador del Club Die Strongs. Reitero, ya ha pasado que lo han presentado. Es más, Olga Redi presentó a un delantero y terminó recalando en Independiente petróleo y viceversa. Uh -huh. Pero este sería el hombre designado. ¿Le gusta a usted? Eh, hay que verlo, ¿no? Hay que verlo, hay que verlo. Yo creo que el movimiento se demuestra andando, ¿no? Si si el señor, independientemente de, lo, de los antecedentes que tenga, hace un buen trabajo, tiene un buen proyecto, etcétera. bueno, veremos qué pasa. Ahora, yo me hago una pregunta, Remy. ¿Qué pregunta? Perdona, perdona que, que te lleve a este escenario. Se ha confirmado para este fin de semana una asamblea en el Club Die Strongest, ¿no es cierto? Sí, de a las 4 de, de la tarde. Exactamente, en Don Bosco, ¿verdad? Eh, ¿Dónde van a participar quiénes? ¿Quiénes son los que participan? ¿Todos? ¿Cualquier hincha del Tigre, por ejemplo, puede ir? ¿O hay que ser socio? ¿Cómo es la figura? Bueno, a la asamblea Sí, pueden ir... Es una, lo, es, una asamblea esto, ¿no? Es, es una asamblea. Correcto. ¿Quién convoca asamblea? Puede ser o el presidente o el directorio. Puede ser el presidente, el directorio o el 10% ya. de los socios o los presentes en la última asamblea. De acuerdo. En la última asamblea eran 200 y eh, personas eh, que estaban. Entonces, se puede hacer con, eh, con 200 firmas más o menos eh, una nueva asamblea. Se han recaudado firmas, ¿Qué? los hinchas se han organizado, han recaudado firmas. Por un lado sería el tema de las firmas, por el otro lado sería el tema del directorio. Alguien dirá, en Die es no hay, no hay directorio, Ajá. Y, pero terminan firmando 10 personas que son parte del directorio. Porque no te olvides que cuando eh, asume la señora Inés Quispe, había como 30, como 30 direct, eh, componentes en el directorio. Entonces, eh, lo convoca el que, es el, el, el que era el... Perdón, espera un segundo. Quiero ver si hay realizador. ¿Estamos con el realizador? ¿O fue al baño un ratito el realizador? ¿Qué hizo? Ah, ah, ah bueno, está, gracias. Ahora, ahora, ahora sí. sí, perdón, continúa. Eh, entonces, eh, cuando asume doña Inés Quispe la viuda de don César Salinas, había como 30 partes del director. Ya. Del director. Entonces, de esos se fueron saliendo, ya. quedaron en teoría 15, y de los 15, 10 están, firmaron para el tema de la o asamblea. Sea, diríamos, se ha cumplido el procedimiento para que el... se convoque esta asamblea. Bien, se va a realizar esta asamblea, pero además hay elecciones. ¿No? Hay elecciones. ¿De esta asamblea qué se pretende que emerja? La posibilidad de una nueva convocatoria a otras elecciones, sí. donde haya una suerte de, eh, de borrón y cuenta nueva, ¿no es cierto? Y digan, señores, vamos a hacer una nueva convocatoria a la que pueden a, eh, anotarse o a la que pueden participar todos de manera irrestricta, ¿no? Eh, eso, eso, eso va a ser. ¿Crespo va a ir a la asamblea del domingo, por ejemplo? No. No. No, no va no, a ir. Porque no, porque creo cierto? que la mayoría de los que están convocando a asamblea eh, no concuerdan con la posición de Ronald Crespo. Entonces, no sería lógico que Ronald Crespo bien, vaya ¿no? a la asamblea, porque si no va, va a terminar muy complicado, bien. ¿cierto? Eh, Podría salir un pedido de, de esa asamblea en el sentido de que se vuelva a convocar nuevamente a otra elección. Si, si se atiende ese pedido, ¿no es cierto?, las elecciones que están originalmente previstas, ¿para qué día de julio? ¿27? ¿Qué día es la elección del Tigre? Dentro de... Cuatro semanas más. El, el dato exacto no, no ah, lo tengo a la mano, pero ah, ah. se tendría que llevar la pero selección. hay una fecha ya establecida. Ya hay una fecha. ¿no es cierto? ¿Y qué pasaría? Si se hiciese una nueva convocatoria, obviamente esta de la que hablamos quedaría sin efecto. Sería una nueva fecha, ¿verdad? 30 días más de acuerdo Bien. al estatuto de 10 trongues. Vamos a suponer, Remy, que en dos meses se resuelve. Sea que Crespo se queda, sea que viene otro o lo que fuere. ¿Es el momento, diríamos, preelectoral, traer a un técnico? No. No es serio, ¿verdad? No es a mí serio. no me parece serio. Totalmente no. Porque, Le digo por qué. Porque el, el próximo presidente puede ser Crespo, puede ser Currench, puede ser el que quiera. Bueno, Crespo, digamos no, porque Crespo es el lo que está lo está trayendo. Pero si ingresa uno nuevo, dirá, oigan. ¿Y por qué yo tengo que tener este técnico? Porque no me voy me a cargar a, a, a este técnico. Exacto. ¿Por qué me voy a cargar a los jugadores? Ojo que llegaron seis refuerzos a diez strongs. Entonces, oiga, yo voy a poner la plata, yo voy a hacer mi gestión. Permítanme poner a mi propio entrenador. Que es lo lógico, ¿no? Cada quien que uno, uno entra pone a su gente de confianza. Seguro. Entonces, ese es el panorama de 10. O sea, es muy complicado. complicado, es muy, complicado. muy complicado el tema. De... Está complicado. Yo creo que ese, ese tema lo va a tocar con, con, con Juan. Seguramente. Más adelante. Mira, el, eh, hoy día coincidieron sí. los periódicos La Razón y Página 7 con una fotografía. No sé si viste esto. El estadio, claro. La demolición de Bolívar. Precisamente Tembladera, de eso ¿no? quiero con, conversar con usted. ¿Tenemos imágenes? Sí, tenemos un informe. Podemos saltarnos la, la nota de Bolívar y vámonos directamente al tema del estadio, señor director. Sí, yo para creo que es en, interesante. Para entrar en preámbulo, a ver, ¿qué pasa con el estadio Simón Bolívar? La construcción del estadio de Tembladerani será una realidad, pero todos se olvidan de que se quiso construir viviendas y departamentos en este lugar. Gracias a una ley, no se pudo cambiar el uso de suelo y debido a esto se vieron en la obligación de construir un estadio aquí. Ahora, con bombos y platillos, se hace oficial. Creo que es el proyecto ícono de nuestro plan centenario y creo que es el sueño de todos los que llevamos el celeste en el corazón. Y como están viendo, estamos avanzando el proyecto centenario, el plan centenario es una realidad y estamos haciendo realidad cada uno de los eh, ofrecimientos que se hizo el 11 de enero del 2021. En cada aniversario se presentaba una maqueta diferente, se le vendía la ilusión a los hinchas de construir un estadio. Ahora después de varios años de espera, los trabajos están en curso. Bueno, actualmente tenemos analizado para empezar casi en los cuatro frentes, ¿no? casi simultáneamente. Lo que hemos empezado es hacer como un desmantelamiento y obras menores, pero a partir de, de este lunes se va a empezar a intentar trabajar en los cuatro frentes con todas las obras mayores de, de estructura y así poder llegar a los 100 días que tenemos de calendario. ¿no? Bueno, el objetivo es tener listo el estadio para lo que va a ser el Centenario, que es una obra... Mire, Bolívar poco a poco ha ido perdiendo infraestructura deportiva. El gran centro Mario Mercado, lo decías con el dron y demás, que era patrimonio de los bolivaristas, ya no lo es. Eh, después tenían unos terrenos en el Alto, unos terrenos en Cotahuma, se ha ido y el... Se quiere convencer al hincha bolivarista con el estadio en tembladrán Y que creo que es una realidad gracias a la ley. No se pudo cambiar el, el uso de suelo. Y hoy por hoy eh, el estadio Simón Bolívar promete ser uno de los más tecnológicos, de los más hermosos. Eh, que creo que se lo merece esta zona de mítica y sobre todo por lo, que, por lo que significa el estadio. De acuerdo. Eh, recuerdo cuando, por ejemplo, en los grandes escenarios deportivos del mundo cambiaban el césped o lo demolían para construir uno nuevo. Eh, la gente podía ir y agarrarse un pedacito claro que ¿no? sí. de los escombros dentro de incluso los vendían no ah, bueno. y decían, llévate un pedazo de césped del de, por decirte, el Wembley no el estadio de Manchester City no sé, eh, te podías comprar un pedacito de pasto, un pedacito de, de, de, de, de las gradas ¿no es cierto? Un pedacito así de, de, de recuerdo que tú te llevabas a la casa como hincha, ¿no es una... aquí no están haciéndolo, qué raro no, bueno, ayer ¿No invitaron... se les prendió la lámpara <risas> Podrían venderlo. A ayer invitaron a 15 socios nada más Que estuvieron presentes en el tema de, de la conferencia de prensa y demás ¿Ya? Se pretende hacer un partido, el último Que sería entre Bolívar y un equipo invitado Y después demolar, demolerlo Y ahí que cada persona que esté presente pueda llevarse un pedacito del pero, estadio pero Aunque creo... ya lo están demoliendo pero y ya muy, está, muy poco ya no ya, está, ya, ya no está, van chao, a tener Ya está bueno. chao, mira, a ver, ¿puedes mostrar esta foto? Esta es la sí. de la razón Esta foto, a ver, vamos mira Esta foto, que es de Rodolfo Aliaga, ¿sí? Mira, ya está, pues, ¿no? Ahí está. No tienes imágenes tú, no no, no fueron ustedes a ver la demolición. Claro, pero está en el informe las imágenes. No las biche, lo vi a un señor ahí hablando con su casco, nada más que eso. Pero bueno, en fin, está bien. Eh, ¿Ahora era, ahora era cuándo, pues, no? Si quieres eh, vender pedazos o, o vender a tu estadio a pedazos, ¿ahora era cuándo, no? Tú hincha bolivarista, por ejemplo, ¿no te gustaría tener un pedacito guardado por ahí, no es cierto? Y decir, esto fue un pedacito, un, un milímetro cuadrado de, del estadio Tembladerani, allí donde Bolívar fue campeón tantas veces, allí donde jugó la selección, etcétera. Bueno, les Tanta estoy dando una idea. Espero me... que si lo implementan nos reserven los derechos para, para ¿no? Sí, por favor, la claro. dirigencia de nos Bolívar está atenta, no. el, por lo menos, ¿no? claro. dar el crédito. ¿Y el césped también va a volar? El césped va a volar, va a volar todo, todo, todo. todo, todo. todo, todo o sea, todo, el césped todo. no va a ser la base del nuevo estadio. Van no. a liquidar con todo y... En teoría van a poner la tecnología que usted quiere, la de Ananta... Un, un escenario maravilloso. No, no la que yo quiero, la que el fútbol boliviano merece. <risa> Tenemos Hay una diferencia, ciertas ¿no? discrepancias. No, Piense ciertas. Yo... Digo, A usted le gusta jugar pues en, en mesas de billar. <risa> yo que yo... vengo de haber jugado en canchas de tierra y piedra, pues. Lo que venga está bárbaro. Está no, genial. yo yo jugué también en cancha en cancha en, en la cancha. ¿Qué, ¿Qué Fútbol. Ah, perdón. Fútbol, claro. No, no, Estaba yo... preguntando Es que recién nos estamos conociendo. Ah, sí, sí. Tiene todas las. ¿Y de la... qué jugabas? De centro delantero. La, lateral derecho y mediocampista, volante ofensivo. Ah, Esas son mis, mis posiciones. Ah, y los amigo. que me han visto a jugar saben que no no soy tan malo. Los de los de Avia y Ala me vieron jugar. ¿Sí? Sí. Y un, un rato jugué en un equipo, en el otro lado jugué en el otro equipo. Mentira Mentira, mentira, Mira, es, es, es tan falso como el esotérico que iba a traer y todo lo demás Póngame las fotos de sí. mi podio en ciclismo de montaña, o en motociclismo, o en natación, Ay, o pues, en ráquer Pero eso quién no puede, pues eso es cualquiera, si me sumo una moto, soy Maradona, olvídate Ya, ok, lo dejamos ahí, ahí la Pod ¿pod podemos ver, podemos ver la fecha, tenemos la fecha, ¿no? Tenemos los cuadros, me dicen los compañeros A ver, an antes, de, de, antes, de, la fecha, an antes sí. de la fecha, usted me decía, bueno, aquí vamos a hacer unos cuadros y demás ¿Usted sabe que es un tipster? ¿Un qué? ¿Un tipster? No, la verdad es que no... Es una persona erudita para darle un pronóstico a usted y así usted tenga la información necesaria para apostar. A ver, ¿qué es un tipster? ¿Y quiénes son los tipsters en Bolivia? Conozcámoslo. Así que has empezado en el mundo de las apuestas. Has intentado apostar, pero te has dado cuenta que necesitas a una persona que te ayude un poco a sacarle el máximo provecho a tu dinero. Investigas por internet y te das cuenta de que existen personas que estudian los partidos y que te enseñan las mejores apuestas que pueden hacer con todas las estadísticas verificadas y todo correcto. Si quieres saber cuáles son los mejores tipsters que existen actualmente para apostar, te recomiendo seguir a los que te vengo a contar a continuación. Los tipsters en Bolivia. Gringo González, Juan Pastén y Remy Alfredo Conde. Los eruditos que vamos Mira. a arrancar con sí. el tema de. Pero yo no, eso, yo no entiendo por qué eso, se matan de eso, risa. No, pues, ver yo una, solo le doy preámbulo, le doy sí, el carisma sí. para yo, hablar de este tema. Yo solo tengo un reclamo. Dígame. Pastén, pastén debía haber salido con la polera que salió ayer, pero bueno, ese es otro tema. Ya, saque esa imagen. ¿Qué tipster? Ni idea. Pero, o sea, a ver, nada que si, ver, si yo le voy a dar a usted, amigo, le voy a dar un tip. De qué equipo va a ganar, me estoy poniendo en la posición de tipster, lo mismo que usted Estás hecho un tipster, pero no eres un tipster, o sea, no te vengas aquí a dar de, de... Oiga, este año me acuerdo que Milton Guzmán venía y me decía, te apuesto, te apuesto y te Pero no, Milton pero, Guzmán, ¿qué sabe? Milton Guzmán, lo más fuerte que ha jugado así pesca pesca o sea, por Dios. Y encima se ha lastimado, creo, ¿no? Jugando. ¿eh? No, puede, no puede ser. ¿tuncuña? No puede ser que le dé tanto palo a Milton. Nos no, está viendo. No palo. He dicho la verdad. O sea, la información que tengo. Jugando un estaba saltando al 8 y ¡pum! al suelo y se rompió no sé qué. Bueno, bien, bien. bien. Vamos, vamos. Ah, ahora sí vámonos a, a, a los cuadros, por favor, para tener bien, el, lo bien, que bien, usted bien, quiera. Vámonos. Un cachito. Antes, antes de nada, mire, esto que vamos a dar ahora, esto es verdad. ¿Sí? Por eso lo voy a presentar yo. ¿Ya? Esto es cierto, es verídico, es la fecha de la liga, se juega este fin de semana. Vamos, vamos a hablar. No, vos no digas nada, la gente ya no, no se, se vuelve loca contigo. Dale, vamos a los cuadros, los tenemos, ahí viene. Ya. Lo digo yo, si no la gente no va a creer, va a pensar que es la, la misma historia de siempre. Hoy, esta tarde a las 5, en un ratito, en cuántas horas, en 9 horas, poco menos, ocho horas y poco, Dilster recibe en su cancha a Guavirá. ¡Ojo con Guavirá! El otro día no tuvo piedad Guavirá, ¿no? De Usted una... dice que va a ganar, ¿quién? A ver, no, ahorita vamos a mostrar después el cuadro. Vamos a mostrar luego el cuadro de nuestros pronósticos. Se completa el inicio de la fecha 4, hoy a las 18.30, cuando el equipo de Real Tomayapo en su cancha de Tarija, esa cancha que Zagua ha criticado con tanta rudeza, reciba a Real Santa Cruz. ¿Sí? Un lindo partido, promete. 18.30. Vamos a la siguiente parte que se desarrolla este sábado, ¿Sí? Don Remy, a riesgo de que la gente después diga, será, no será, es que lo ha dicho, pues el Remy, sí, por ahí, cómo será, Usted no ya, el lunes vamos, va, va, me va a dar fe Ya, vamos Royal Party contra Nacional Potosí Sábado, 2 de la tarde 2 de la tarde, Santa Cruz, Universitario contra Diez Strongers en el Estadio Patria, Olímpico Patria A las 2 de la tarde, ¿por Al, qué los dos partidos a la misma a hora? A las 15 horas, es a las 3 de la tarde, ahí Pero, hay un problema de... Perfecto, no hay, no hay problema, independientemente de eso, 15 horas Por el tema de la televisación ¿Pero pueden dar dos a la vez? ¿Cómo es eso? Sí, sí, sí. ¿Pero no era que iban a transmitir todos los partidos por Tra el tema la lo, trans lo transmiten todo. Lo... ¿Pero y qué hago yo, por ejemplo? Soy hincha de, del Tigre, in... pero también quiero ver a, la a Nacional la em... Potosí, que por cierto es la sucursal del Always en Potosí. Fíjate en <risas> su escudo. ¿no ve? Pero digo, al margen de eso, eh, pregunto, ¿qué veo? O sea, ¿cómo hago para ver los dos? No tengo Usted... no tengo dos teles. No, no tiene dos teles, pero tiene la empresa televisora que le ofrece dos canales en simultáneo. No, pero Uno... quiero verlos a la vez. Por eso digo, quiero ver los dos partidos... ¿A la vez? No, no, no a la vez. Por eso, no hay forma de verlos a la vez. Si me ponen un partido a las dos, a las tres, y el otro a las tres, tengo que elegir uno. Usted como hincha tiene puedo, que escoger uno. Cambia de zapping. canal, si hace un zapping, zapping y ve el partido. Pero no está bien. Lo mejor era que pongan, digamos, hoy uno a las ocho. Esta noche, por ejemplo, qué lindo ir después de cenar, levantarte, irte a tu camita y verlo al tigre frente a un universitario. Esta noche, a las ocho. ¿Por qué no? Sería algo interesante ¿Por qué nos castigan como televidentes de no dejarnos ver todos los partidos? Yo quiero ver todos los partidos Porque además cuando firmé mi contrato con la empresa sí. Decía clarito, todos los partidos ¿no? bueno, en fin, bueno, la, la empresa está, no, no le ha importado mucho Dale, parece Bien, que no. eh, Independiente Petrolero contra Bolívar Este va a ser un partidazo, se ha venido calentando Este partido no me lo pierdo 4 de la tarde con 15 minutos 5 de la tarde con 15 minutos 17.15 17, se adelantó, 15, está sí, en, un, en hora, una hora, no sé de dónde, de Europa Una no hora, sé Bien. Palma Flor contra Aurora, el clásico chico de Cochabamba Eso sí es 18.30, confirmado ese horario 19.30, una hora está todo 19, 30, Está todo adelantado sí, todo, una hora, todo, todo ¿sí? adelantado una hora. Bien. Vamos al desenlace de esta fecha, la fecha 4, se jugarán el domingo estos dos partidos Como todo grande se juega los domingos, ¿no es cierto?, porque los chicos juegan los sábados eh, El domingo <ríe> estará el gran Uruguay recibiendo al poderosísimo Universitario de Vinto poderoso Universitario de Vinto, que se las trae, ¿no? ¿Por qué pones no, esa cara? No, pues que es un equipo modesto. ¿Y qué tiene que ver eso? Solo el sueldo de dos jugadores de Orwell Ready pagan toda la plantilla del modesto claro. equipo de Universitario como, de Vinto. Como uno de Bolívar paga toda la plantilla del orois ¿sí? ¿no? Bueno, pero en fin, ese es otro tema. Eh, y claro, eso a las 3, ¿no? Sería... Tres de la tarde. Villa Ingenio, sí, tres ¿sí? Villa Ingenio. Y 19.30 estarán jugando el clásico oriental, ¿sí? El clásico de Santa Cruz. Blooming frente a Oriente Petrolero, a efectos de recaudación Blooming hace las veces de local. Tenemos el cuadro de nuestra polla, ayer hicimos una polla, que esto no es, ojo, aclaremos, no es apuesta, ¿no? aquí no hay apuestas, aquí no, no estamos apostando nada, son... Meras tincas, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que va a pasar esto. No hay premios, no hay nada en juego, más que el honor, obviamente. ¿no? Y, porque, y la reputación de que, buen analista claro, deportivo. Sobre todo eso, ¿no es cierto? Porque qué penoso sería que tú digas, por ejemplo, que eh, el, el clásico Blooming Oriente lo va a ganar Oriente, ¿no? Como dijo no, el equipo deportivo. Porque va aquí, a ganar Oriente. Porque, porque aquí está el equipo deportivo, ojo, no está ya. Pastén, ¿no? No, no, ¿no? Aquí no vas a zafar tú, no te vas a escapar. No, pero es que deportivo. yo tengo mi posición como Remy Conde. Yo pienso, concuerdo con, no, no, con Juan no, no Pastén. No hay eso. Mucho. No. Pero hay un, uno que otro partido donde no. no concuerdo ni con usted ni con Juan Pastén. Tarde, Pastel. tarde. Llegaste tarde. Aquí ¿Pero Pastel, por qué? Pastén es el que pone el equipo deportivo. Este es el voto del equipo deportivo. Ya. Asume, asuma usted, compañero, como asumen todos. ¿Lo tiene en el cuadrito? Vamos. ¿Podemos? podemos? ¿Sí o no? Me dicen. Póngalo, ¿Sí? es con las flechitas. ¿Se acuerdan que habíamos hecho unas flechitas? Ah, no, pues, pero el de. No, puedes el que hemos hecho. El que hemos hecho. Bueno, vamos, bueno a, vamos a tener que buscar esa imagen en la grabación, seguramente, porque si no. Yo tengo aquí anotado. A ver, vamos a ver. Aquí en la hoja Pon, yo discrepo cuadro, con ustedes. Ponlo el cuadro, ponlo el cuadro. Aquí a yo ver, tengo, mira. Decía el equipo deportivo que Bilster Guavirá lo gana el local, Bilster. Ustedes igual. Coincidimos. Yo digo que empatan. Por eso le puse al aladito. Al no, ladito de la hoja está mi. opinión. no, no, opinión opinión Mi opinión no, va no, valer. valer. opinión es que gana gana ya está no, no, no, yo que el van van empatar. empatar. siguiente: siguiente. Real Tomayapo, Real Santa Real eh, Ustedes dijeron que no, Yo digo que que Yo que que no, no, no, no, no, dijimos que Nosotros el visitante. gana el visitante. Re, eh, Real no, Nacional Potosí. Los dos dijimos el local. Los tres. Yo también voy ahí. Local. Independiente Petrolero Bolívar. Ustedes dijeron que gana Independiente Yo digo que, empata, que gana Bolívar. Yo digo que empata No existe eso ¿Por qué? Siguiente no. página, no existe Flor Aurora Decíamos nosotros, local, local Yo también local, digo local, ¿sí? local. Coincidimos sí. en local Siguiente, U de Sucre, Strongest, Visitante dijimos todo. Yo digo local ¿Qué tenemos? Always Ready, frente a la U de Vinto Local, local todos. todo No Bien. no creo que no hay uno que se imagine que va Blue a ocurrir. Oriente Petrolero el equipo deportivo dijo visitante, nosotros dijimos local. Oriente o sea, Petrolero. Oriente Petrolero, ustedes, nosotros local. Está algo similar, solo que en algunas, en dos o tres, discrepo. Y ya, y ya el lunes por me oro, va a dar la te, razón. Te voy, a, te voy a rogar tus discrepancias, resuélvanlas internamente. O sea, ¿Qué tenemos que enterarnos nosotros de las internas que hay en el equipo de no, Pastel? No, no, no, Nada no. que ver, es como que ahora diga, es que el Diego dijo, el otro. No, no, no, no hay no, eso. No, pero es que. No hay como analista deporte, como, como tipster pienso yo ah, que olvídate, no, va a tener no yo tema. me voy pero pidan la cuenta vámonos vámonos no, ¿no? pero este no gringo la, no más? no no tiene que renegar por favor no, no, aquí no, nadie reniega no no reniegue sí. mire usted ah, antes de ir a la, a la pausa sí. decía ah, no yo yo yo vi a liguiman y, y, y se cuando se, se, se, se pelearon se con el liguán por rey, pues se sentía mayor no se sienta mayor no, no me siento mayor soy mayor a ver, no no se sienta mayor porque la edad es un tema mental cuando uno tiene el alma de joven vaya arranca y hace lo que usted va a ver a continuación. A ver, a ver. A ver. El alma de guerrero uno lo tiene, el alma de joven, pero hasta la muerte. Vamos, vamos, señor director, ahí. Gringo, ahí. no te no, no, no te sientas mayor, dice. No me digas que es otra, no te otra mayor. parecida al esotérico y a la otra. No, no, no, no, no, no, no hay no, el tipo. No. ¿Se, fue? Se fue. Se fue. Se fue. Vamos, 6.1, 6.1. ¿Qué será eso? Ahí está. Ahí va, mira. Es una persona mayor. ¿Quién todos lo están este? viendo, a, todos lo están viendo a menos. Y mira, el golpe al hígado, mira, ni, ni cabello tiene, por favor, gringo, no me no, va a decir no, que esa no, persona no. es joven. A ver, ahorita voy a sacar mis conclusiones, déjame ah. un segundo, déjame que vea. Lo que yo veo ahí es un señor bien flaquito, no, dándole con toda una bolsa, no veo ningún una, viejo ahí. ¿Es una persona mayor? ¿Ni ¿Dónde? cabello tiene? Pero hermano... No. Es una persona mayor, hasta el cabello te, le dijo adiós. Te, te voy a decir algo, no, te voy a decir algo hermano, Riquelme, Riquelme no, no tiene cabello. No, y el tipo pero, tiene cuánto tiene Riquelme. Como quisiera hacer un close up a esta a esta imagen y demostrarle. ¿Cuántos años tiene Riquelme, el que juega ahora en el Always. ¿Cuántos años tiene? Él es pelado. Según tu lógica, él debería ser un anciano. Si usted ha estado involucrado en una Bien, de luchos, ¿qué es eso? Un golpe, honesto, el el golpe es, al hígado. Póngale eh... el audio. El hígado es uno de los más sí. peligrosos. Es simplemente imposible tolerarlo sin importar la fuerza de voluntad que tenga el atleta. Este es un golpe que puede enviar un boxeador a la eliminatoria. Una persona que ha perdido el hígado al instante se duplica. Su respiración se vuelve lenta y tiene un dolor extremo. 10 segundos, por regla general, no son suficientes para que el atleta recupere el aliento y continúe la lucha. Un golpe especialmente preciso y fuerte puede conducir a la pérdida de la conciencia. Vuelvo, vuelvo. Un niño que conecte bien ese golpe, una persona de edad, que no tenga mucha fuerza, pero que conecte muy bien el golpe al hígado, le digo, lo noquea a cualquiera, porque es el golpe más letal en el boxeo. ¿Quieres que hagamos una prueba? No, por favor. <risa> no, no, no, no, la aguanta, no la aguanta nadie. Es, es, es el golpe más certero. Ni siquiera bueno. el golpe a la siena. El, el golpe claro. donde usted quiera en el boxeo, el más difícil es el golpe ligado. Conecta y es no Más les vale que nos ganen en la polla el lunes, que son el, ustedes los que saben de el, fútbol. El más lunes. les vale que no. tengan más puntos que nosotros. Pero yo tengo sino, mi propia mira, palabra ahí. Un golpe al hígado va a quedar chico al lado Pero de lo que va a ser eso. Yo tengo mi propia palabra ahí. ¿Por qué no me quiere hacer no, no, valer? No, no Hasta en la imagen salían aquí, los tipsters. ¿Podemos perdón, ponerlo? Los tipsters perdón, eh, aquí hay en un Bolivia. Solo, perdón, Remy, aquí hay un solo hígado. ¿Sí? ¿Cuál? No sé si me expliqué. Oye, pásala bien. Pórtate lo bien, propio, lindo fin de semana. Propio, Feliz día de bendice. la paz. Un cariño Para a tu mamá que te ha ayudado en la traducción. Un beso ah, grande. ¿Cómo Gre se llama la mamá? Gregoria, mamá, niña. A doña de Gregoria, un beso grandote. No sé, ¿qué va a estar bien? Debe estar viendo novelas. No, pues si, si mamá vio ayer el tema de cómo se dice Olga Reddy en Aymara, yo no, yo, yo no sabía. Antes. Me quejé a mamá y mamá yeah. me dio la, el espaldarazo. Y también me quejé a, a mi tía. A tu tía. Ol, Olga Real, es que ella vive en Cochabamba, habla quechua. Ah, Entonces, un sí. abrazo a mi tía Olguita. Entonces... Tía, justo ayer estaban hablando por celular y era, ya, a ver, hay que hacer algo. Qué para cosa. que no digan que yo vengo con promesas y no las cumplo. <risa> sí, no cumplió. Como el técnico de Bolivia. ¿Quién va a ser el técnico a de Bolivia? ¿Has ver, hablado? Va, has vamos, vamos, tenemos de... las ¿No? imágenes. No, este tenemos que ir, nos vamos a quedar no, toda la mañana pero es que no me... Hablando, me, Especulando. Me, me, luego me van a decir que no cumplo con mis promesas. Es que va, pero con toda razón. ¿Por qué ¿no? no cumples? Me dicen, Remy Querubín, el honrado conde. Ay, por Dios ¿Dónde está mi taza? Dios mío ¿Dónde mía? está mi taza? Guardia, por favor, lléveselo al señor es que es la verdad Está loco Vamos a la pausa Sí, por favor Un manto de piedad 849 Imágenes de la paz Sí, imagencitas de la paz, por favor Vamos con eso ¡Ah!